Este es uno de los monstruos más aterradores de la antigüedad. Una criatura extraña y curiosamente similar a un dinosaurio. Muchos no sabrán su procedencia, pero hoy aquí conocerán la historia del gran Red King.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 ¿Dónde destapaba estas cajas eh, misteriosas venidas de Japón? Bueno, muchos de ustedes también ya sabrán que son por medio de Zen Market. Zen Market es una plataforma digital en donde si ustedes están en cualquier parte de Latinoamérica pueden pedir eh, cosas desde Japón. Es decir, las chicas pueden buscar cosplay en Japón y se las piden por medio de Zen Market. Y Zen Market les va a mandar una caja como esta. Es 100% seguro, no he tenido ningún problema a lo largo de dos años del cual he estado adquiriendo piezas. Y el día de hoy, precisamente, vamos a iniciar con una en específico. Hoy iniciamos una serie de monstruos. De cosas que ustedes quizá no conozcan porque son muy propias de Japón. Por eso las mando a pedir de allá, porque aquí en México no las hay. Y bueno, estamos destapando esto, que ya le quité todo la envoltura. Y que ya también lo vieron en la portada del video. Este, aunque pareciera ser un dinosaurio, no lo es. Y me nació la curiosidad de hacer este tipo de videos para presentarles a estas criaturas. Porque... Eh, recuerdo que una amiga vino a la casa y antes de salir de la habitación volteó hacia una de mis vitrinas Y mencionó que ya tenía muchos dinosaurios, entonces yo me quedé pensando Y me dio risa, pero tenía razón, ella desconocía de qué trataban estas criaturas Así que el día de hoy vamos a iniciar con este número uno, esta criatura japonesa número uno Que es el Red King, aquí hoy van a conocer toda su historia Red King es una especie de Dai Kaiju antigua y destructiva, es uno de los kaijus más populares de la serie de Ultraman y ha hecho diversas apariciones a lo largo de la franquicia, su popularidad lo ha convertido en uno de los personajes más conocidos de la serie. El primer Rey Rojo hizo su debut en el episodio 8 de la serie original de Ultraman, titulada The Lawless Monster Zone, en donde vivía en la isla Tatara, como el brutal e indiscutible gobernante de la tierra primigenia. <tose> mientras aterrorizaba a otros habitantes que podía encontrar. Fue derrotado, pero más miembros de su especie aparecían con frecuencia. <risa> <risa> <risa> <risa> A partir de ahí apareció en casi todos los filmes de Ultraman. A lo largo de la historia va modificando su aspecto, pero siempre conservando la esencia del Red King. A diferencia de muchos Kaijus de la serie de Ultraman, Red King no cuenta con poderes sobrenaturales, pero lo compensa con una gran fuerza física. Cuenta con unos dientes afilados capaces de romper la piel. Su cola la utiliza como látigo para golpear a sus contrincantes y lo más especial de él es su resistencia, ya que puede caer de miles de metros de altura y no sufrir daño alguno. El punto débil del Red King sin duda son sus pies ya que son muy tiernos y un ataque sobre él le puede causar gran dolor. ¿Qué les pareció la increíble historia del Red King? Ahora sí saben todo al respecto de este monstruo japonés. Y bueno, hablando de este que es el juguete, debo de decirles que es marca Bandai de 1983, este está hecho en China, pero no, no significa que sea chino, significa que Bandai mandó maquilar estas piezas, algunas en Japón y otras en China. Algunos aquí dicen eh, Japón, Bandai Japón, o algunos dicen Bandai China, como este es el caso, porque se pueden encontrar juguetes quizás similares, pero chinos, y los chinos, literalmente los que son copias, acá abajo no tienen los datos de Bandai, obviamente es fácil identificarlos porque no traen los datos y porque el plástico es diferente, este como podemos ver está hecho de un plástico suave, este molde en específico, esta escultura es de 1983, el muñeco salió como un juguete para los niños japoneses de aquella época y bueno, debo de decir que hay una reedición también ...de los años 90, 1991, 1992... ...que reutilizaron el molde... ...pero sea del 83 o sea del, del 90... ...pues es una figura increíble, ¿no? Tenerla esta en tu colección... ...y bien, otra característica que tiene... ...es que su pintura la estaba buscando en internet, porque por medio de la pintura quizá me pudiera dar indicios de saber si este Kaiju en particular es del 83 o es la reedición y la verdad toda, toda la información que se pueda encontrar en internet está en japonés es súper difícil saber acerca de estas piezas que son únicas y maravillosas y que solamente las pueden encontrar en Japón, porque no las encuentran en Latinoamérica pero no, no encontré nada al respecto de la pintura. Encontré sí fotografías de este Red King uh, pues color dorado con verde. Pero no pude saber si era la reedición o si era el original del 83. Y hay diferentes colores. ¿eh? Este en lo particular me parece muy bonito. Está maravilloso. Y siendo como les repito del 83 o de la década de los 90. Pues es igual de increíble porque tenemos el molde de más de 30 años. Así que tener una colección de Kaijus es mi nuevo eh, reto. Y cada eh, figura que adquiera se las voy a estar presentando aquí con toda su historia. Para que ustedes también conozcan qué son estos Ultramonsters o los monstruos japoneses. Ya que voy a hacer videos sobre Kaijus pero también sobre otras figuras de Japón monstruosas y también los fantasmas. Un montón de cosas maravillosas que he traído desde Japón y en la descripción de este video les voy a dejar el link. Denle click a ese link para que registren su cuenta de Zen Market. Y cuando ustedes quieran comprar alguna, alguna pieza o alguna cosa desde su cuenta personal pueden hacerlo. Además, escuchen, además les van a regalar 300 yenes para que hagan su primer compra. Así que ya saben, este fue el primer video con mi primer figura de colección de un kaiju japonés y es el monstruoso Red King